Buenos días, muchachos. 9 en punto de la mañana. Y aquí comienza Upa Chalupa con toda la energía, toda la buena onda. Con mi gran compañera, la más linda, mi querida Claudita. ¿Cómo estás, Socia? Bien, ¿y tú, Kihuito, cómo estás? Bien, un poco ¿Cómo ay, hiciste? A ver si medio cansada, pero ya, ya estoy con toda la energía de siempre. A ver si medio. Oh, ayer, ayer hice muchas cosas. Sí, te vi en las redes sociales repartiendo sí, pues, torta en el hospital. Sí, bueno, ayer le dieron de alta a mi papá, que lo operaron, ustedes saben, le operaron del intestino y le sacaron el apéndice, una operación más o menos, que ayer le dieron de alta, tuvo que ir a buscarlo y todo eso, pero quiero agradecer a la gente del hospital de La que se portaron muy muy bien con mi papá, se está recuperando bien, así que, a para adelante. Oye, les quería mostrar, Claudita, mira, esta pieza que tengo yo aquí, era como la pieza del cachivache. A ver, déjame ver. Y ahora mira, estoy ordenando, mira, mira. Encontré fotos, mira, encontré fotos de mi Cami, mira. Mira a mi Cami cuando la veo, ¿no? Se ve, ¿no? Ay, linda ella. A ver, María. Ay, cuando estaba en el colegio. Ese costrisa. fue el primer día de clase. El primer día de, de, de pre en el colegio SEC. Mira que es linda. Sí, qué linda. Linda, hermosa. Encontré esta otra más, Cami. mira. ¿Qué más? Está, ¿no? ¿no? ¿Se ve? Sí. Con mi Cami, eso en Costa dos Aguipe, cuando se vacaciones solo. Cuando Ay, yo estaba separado. Ya soy, ya tenía que día. Linda. Bueno, contigo <risa> esta también de Solo, esta de Solo TV. ¿La ves o no? Más o menos. ¿Ahí? Ahí sí. Esta de Solo TV con todos los monos. Bueno, siempre yo lo he dicho. Ahí ya son de los monos. Este, este que con el dedo, ¿sabes quién es? Rodrigo González, que es stand -apero. No te creo. El, el, bueno. ¿El burro que está acá? El gran León Murillo. León Murillo. Ch Chuta, la es beca, que yo no la, lo veo. No, no sé se se ve. si yo estoy piti, pero... Bueno, está la ovejita que estaba acá, la, esta oveja no se la mostra no la, es la, la voz la hacía la, la Renata Bravo. Ay, la, la Renatita. El elefante el para ella. El elefante trompita. ¿Ya? Ahí tenemos un buen invitado también, el gran Kur Carrera, el tututú. -tutu. Ah, bueno, él sí, Oye, ¿cómo el póster, ¿cómo el póster? A ver. Ah, no, este póster es de cuando dice fiebre, fiebre del Baile, un programa que hacía Julián. Ya. En, que hacía Julián en Chilevisión. ¿Qué lo tenías ahí, Kiwi? Ahí estaba, flaquito, ¿sí? que eso fue cuando salí de pelotón, que bajé como 30 kilos. Eso fue hace 10 años, en el 2010. Ah, ¿Cómo pasa Hoy el Voy tiempo? a, a sentarnos, me voy a poner de pie, como dijo Pedro del culo. ¡Ay, se me cayó el teléfono! sí te desmayaste! No, me voy a poner de pie, porque hay que presentar a esta invitada que tenemos que es maravillosa. ¡Ay, oh, me encanta ella! La, la admiro un ¿Sí? montón. Ah, sí, buena onda, oh, la muy es pura buena energía, es cariñosa, es chora, es divertida, le hace actuar, buena para bailar, buena para cantar, buena para actuar, buena, buena para todos. No voy a seguir, no voy a seguir. Sí, todo lo hace bien, es como <ríe> la mujer perfecta. Se levantó tempranito con el pelo mojado, ¿ya cachamos ya? Hoy tenemos bien invitada a mi gran amiga, la Karen va, Bay, la grande Karencita. Hola, sí, eso necesitamos aplauso, aplauso. Besitos para ti, Claudita. Besitos, socio Kiwi, un abrazo grande para ustedes. Y, y qué rico verlos, así a la distancia y todo, pero de todas maneras no me siento, me siento cerquita. Oye, pero la Claudia también anda con el pelo mojadito, ¿ah? ¿eh? Sí, eh, bueno. es que yo vivo con el pelo mojado, ¿ah? ¿eh? A ver. A ver. Oye, ¿cómo quién está va mirando. A estaba mirando dale, dale, dale, a, tu, a, a mi tu niñita preciosa y las ¿Cierto? fotos, chiquitita, ¿no? Me encanta cómo estás decorando todo ahí. Cuando te <risa> tuvimos además de, de recluta en pelotón, oye, y el programa con ¿Sí? Juliano. Ahí está haciendo memoria y recuerdo de todas la, eh, las cosas lindas que tienes ahí. Bueno, que forman parte además de, de la historia de uno. Así que, eh, pues, algia, qué nostalgia la, la para conoce, ustedes. Sí, la Karen conoce la Karen de chiquitita. Po. Chiquitita. pude haber sido su mamá. No, no, no. ¿En serio? No. A ver, cuenten eso. Cuénten cómo no, se conocieron. Karen, no, no. Karen, no me hagáis hablar, Karen, porque mamá no. La Madrid, no. por ahí. No, Vicky. Vicky no cuenten no, cómo Vicky, se, no. se conocieron. No, oh, no, pero la Mari. La la Karen en una época era la mujer perfecta. Todavía lo es, pero en una época. Qué me acuerdo es. que yo me acuerdo Domingos. <ríe> En la, no, en la casa... Familiares, domingo en, la, en la casa, de mi gran compadre, Felipe, y la cara la hacía a así. Hacía que, que jugaba con los niños. Oye, yo le decía a Juan, esa es la mujer perfecta, Juan. No, ¡Qué no, Tremendo, tremendo Loti y, y, y queridos amigos además. Y el kiwi, te no juro de esa cómo. persona. ¿Sabes qué pasa, Claudia? Yo, mira, yo, yo como que creo que es bueno tenerse un segundito a hacerle como un homenaje al kiwi, porque mira... ¿sí? No, no, me me estás matando. Mira, mira, genial, es me parece. Tira. En esta época donde uno está... ¿Y eh, eh, eh, yo no cachaba a tu papá? Pues, Kibu, ¿Está bien a todo esto? Sí, no, estuvo complicado. Sí. Lo que pasa es que el año pasado a mi papá, le sacaron un riñón. Ya, oh, y ya. Por cancerígeno, pero se recuperó. Pero eso le trajo complicaciones al estómago, porque cuando sacan un riñón te sacan todo lo del agua, entonces, sí. entonces en el acomodo le empezó a fallar el intestino. Y ahí ah, se okay. le compró la péndice, no y lo, lo peor de dos calientes. La operación yeah. fue grande mi papá no quería ir al hospital, porque nadie oh, quiere ir oh, ahora, ¿no? no, por nada. No, nadie quiere ir por la autónoma del coronavirus, ¿cachai? Sí, porque... No quería. Sí, Oh, y salió bien. Sí, qué bueno. qué bueno, dale un besito grande a tu papá. Oye, bueno, ¿por qué Claudita te decía que quería hacerle un homenaje? Porque en esta época en que estamos Genial. todos como preocupados de no contagiarnos, mi mamá que también se contagió el coronavirus y que está bien, por suerte, que los adora, ¿Sí? así que le mando un besito porque los está escuchando. Sí. Mandemos bueno. un besito. ¿Cómo se ríe, llama hombre? tu mamá? Silvia, escuchando Silvia Un besito sí. para sí. Silvia. Sí, sí. Oh, sí bueno, después pues voy a contar historia. Dale, papá, sigue con mi homenaje, Karen, sigue con mi homenaje voy a decir con el homenaje el kiwi entonces estamos todos pendientes de no contagiarnos de salir de esto de salir bien de y el kiwi o sea, no solamente es eso sino que además se preocupa de ayudar yo creo que te juro que es de, de esa persona entrañable yo lo veo con una energía y llevando ella es más emprendedor y con sus tortas y en la florida acarreando y llevándole una sonrisa a la gente mira en estos momentos en que es tan importante como el, el aterrizaje además uno se preocupa del día después de la salud mental de, de cómo vamos a estar todo ¿no es cierto? como eh, no sé es, ese, esas, esos abrazos que cariñoso y, y, y esa sonrisa y esas palabras contenedoras, reponedoras, reconfortantes. O sea, te prometo que yo creo que ustedes, así lo, los comunicadores son, son clave. Y el kiwi, o sea, como que yo bueno, le pasa a mi mamá, la veo que de repente lo ve y como, ay, kiwi! como que ya se alegra. Entonces, es tan importante como ese, ese apaño y esa, esa posibilidad de sentirnos cerca de, de gente que queremos, a la que le creemos, en la que confiamos y que siempre va a tener ahí una sonrisa para recibir. Así que Kiwi, creo que tu labor ahora ha sido, pero increíble. Sí. Maravilloso. La cosa es que, mira, yo reconozco que cuando empezó esto, cuando empezó de la, de la pandemia, dije, ah, ya va a pasar. ahí pasó un mes y me empecé a bajonear y yo soy... Como también soy para arriba, también soy para abajo. Bueno, a la estera me pongo un chiste. Pero cuando, cuando tuve la. cuando empecé a hacer voluntario en la Florida, el que bueno ahí, lo, la Andrea Molina, que trabaja en la municipalidad, me dijo ya que podía ser voluntario y todo. Y ahí, que ahí se me abrió todo. De que dentro de todo lo mal que lo estamos pasando, y muchos chilenos muy, muy mal, que me llenó el corazón y la cabeza empezar a ayudar y como que empezaban a salir oportunidades, ¿cachai? Como que me, me, me hizo un hay un, un, un switch, un cambio en, en el switch sí. en la de la vida, la ayudar, en serio. Oye, ayer, todo todo hablabas, ayer hablaba con una chica súper una cabra joven que es de y calma. Eh, y ella, fíjate que se va siempre al interior, así como de, de, de la cordillera, la región de la Araucanía, a ayudar. Yo creo que eso de ayudarse es que en estos momentos es como tan sí, reconfortante. Me decía, oye, está todo nevado, había unas comunidades, ahí mapuche, les, les llevé algo, necesitarían montones de necesidades. Después hay otra chica con la que hablé que es de Arica también. Me decía, eh, tam, mira, o sea, to, todo lo, lo que uno puede ayudar en estos momentos, eh, yo creo que eso, fíjate que, que le da como un propósito a, a, a todo lo que estamos pasando, genera comunidad, pertenencia. O sea, pues, ojalá, Exacto. bueno, todos ahí lo logremos, ¿no es cierto?, Bueno, claro, cuando ayuda, el motivo fundamental es ayudar a la gente, pero es una gran ayuda para uno. Para si uno, uno se pues, ayuda, uno se ayuda también uno mismo, que se puede si el corazón, la cabeza, todo, o sea, es un ida y vuelta, no solamente entregar ayuda, la ayuda viene al tiro de vuelta porque el cariño de la gente, sentirse útil, sentirse vivo... Eso, eso es muy importante. Es muy importante. Y entonces, fíjate que ayer hablaba con otras chicas más que son de una fundación que se llama garras y Pata, porque yo tengo una perrita adoptada de esa fundación. Entonces me decía, ah. mira Karen, entre todo lo que ha pasado, a veces noticias súper triste y mala y durísima, eh, por ejemplo, dice que han aumentado un montón, mucho lo, lo, las, las adopciones de perrito, como cambiarle el destino a un animalito de la calle. Entonces me contaban que, bueno, me invitaron a, un, a, a una actividad que tienen el sábado para pa que podamos ahí entregar en adopción estos animalitos. O a sea, mí me dice, mira, dentro de todo también están pasando cosas que son eh, positivas, que son buenas, que tienen que ver con, eh, con acompañarse en familia, con generar vínculos. Con, ¿Y a eh... dónde los pueden contactar si quieren a alguien adoptar un perrito? Oye, mira, Fundación Garras y Patas se llama... Buena tiene Facebook, tiene Instagram y todo. Eh, yo tengo una perrita que es de ahí, fíjate que eran siete hermanitas. La, mi hija es voluntaria era Entonces, eran siete hermanitas y la mamá parece que las había enterrado. Por, para protegerla, la tenía que le hizo como un hoyito, entonces le pusieron las topitas, y adoptaron a todas las topitas, menos a la mía po, porque la encontraban feita y todo, nadie la quería. Bueno, mm. y al final, la Manuelita decía, mamá, hogar temporal, y decía, Manu, ya tenemos dos perritos. Bueno, igual digo acá esta topita, y, y hasta el día de hoy está preciosa, grande, exquisita. este El día sábado vamos a hacer, bueno, a propósito de todos los perritos que están sin adoptar, eh, voy a estar en el Instagram Live, entonces voy a ir hablando con las casas así de... de eh, donde están ellos de manera temporal y ahí los vamos a ir sí. ofreciendo a ver si le encontramos casa a, a estos perritos y, y les cambiamos la vida y le damos una familia ¿Listo? y la posibilidad de, de crecer sanitos, cuidados y amados. Maravilloso. Hoy Karen, ¿cómo ha cambiado tu vida con esto de la cuarentena? Eh, ¿Cómo ha cambiado la, el, el, lo que van haciendo en la casa? O sea, porque tú estás con tu marido, con niños, para que la gente sepa un poquito que ¿Qué es lo que pasa con un artista en el fondo? Con alguien famoso, que en el fondo igual es una persona. Sí, mira, yo que estoy dentro de todo lo terrible, también ha, ha sido bueno porque como que me he reencontrado con Marco de, de alguna manera. Marco trabaja mucho. a sí, sí, <risas> sí, sí, separar, sí, a separar. Ay, nunca, <risas> No pero porque tú trabajas mucho fuera de Chile, entonces sí. lo que es, también es bien rico, porque ah, permite ah, hacer ah, independencia y toda la cuestión, entonces trabaja bueno en México, en Argentina y en Francia. Y sí, ah, hace clase, y tiene su, su asesoría y todo. Entonces, eh, le toca viajar hartos días. Y, y que lo haya pillado acá en Chile, puesto que fue una buena noticia, porque si no podríamos habernos mandado como el Rafa Araneda, la verdad es que el Rafa se demoró como dos meses volver, volver a, a, claro. ir a la casa, en Miami. Está en Miami, entonces yo encuentro que, que dentro de todo, claro, ha sido bueno, le he sacado trote acá arreglando todo, o sea, estar juntos, ¿Sí? yo creo que ha sido un descubrimiento y, y me cae bien y me encanta y, y lo pasamos bien Oye. juntos. ¿Ah? Y el marco, bueno, para, para, para eso que el trote en la casa, bueno, sí, para hacer eh, cosas de arreglo, taladro, y ¿No? tú. Descubrimos, o, sí? sí, viste que uno descubre habilidades, así como mucha gente dice, hoy mira, fui capaz de cocinar, de hacer, no sé, mi pan ¿sí? y todas esas cosas. Eh, eh, marco, fíjate que tenía hartas habilidades como para hacer cosas que yo no tenía. mucha habilidad manual, fíjate que no. Mira. <risa> <risa> que tú no habías eh, de... descubierto. Con, con, ¿Ah? con tanto viaje aprendió las habilidades manuales, pues. <risa> Ay, que eres ahí, sí, sí oy, la Uno ah. tiene. De, de no sé, pues siempre hay cositas que, que, que y, todo, y que prometo que ha sido, pero eh, no, genial. Ha sido, ha sido bueno en términos de, de familia, yo creo que bueno, estamos todos preocupados. Sí. Marco también tiene una mamá que es así como de, de, de riesgo y todo. Sí. Eh, pero sí si es que ha sido para nosotros como bueno de. de, de, de, de encuentro de, de familia, la Fernanda yo no vive acá estoy con la pura cura tiene no. 15 años, así que la Fernanda está sola y no la vemos hace un buen rato y ah, no. esa es la parte difícil pero sabes que mira, yo encuentro que uno no tiene que pensar tanto en eso, no tiene que estar como qué rico tener la, eh, la tecnología ayudarle a los adultos mayores a estar como conectados porque tu mi mamá es seca ahora mandando stickers ¿caché? yo creo que a veces se equivoca y me manda stickers que son como para unas amigas pa, <risa> como para otro el, de... el negro mi madre no Oye, pero, ¿ah? pero mira, me pasó el otro día. Tú decir, de la gente, eso, claro, yo veo a mi hija también por, por Zoom, por videollamada, a mi nieta. Pero el otro día estaba de cumpleaños. Eh, la nana que crió a mi hija, crió, a criador, no, no es que crió porque mi, mi ex mujer no estuviera, pero ayudó a criar a mi hija, ayudó a criar al hermano de mi de la cama y al, al Matías, y yo la también ayudando a criar a mi nieta, la Pili. Y estuve de cumpleaños el otro día. Y yo le llevé una torta. Claro. Y yo sí. a la Flo, a mi nieta, no la veía hace rato. Bueno, ah. pero todo ahí en el patio, al la torta y la Flo salió, Andrés la tomó en brazo. Miren la emoción, lo siento, cuando uno se vuelva a reencontrar con la familia, poder abrazarlo, va a ser un momento tan lindo. Porque yo, que la vi a tres metros, me puse a llorar. Sí. Imagínate cuando uno pueda tú, puede abrazar nuevamente eh, a la Fernandita, a tu mamá, va a ser sí. una emoción, algo tan lindo, un reencuentro sí. muy bonito para toda la familia y sí, ese reencuentro. Tan esperado, Claudita. Yo creo que sí, pues bueno, a todos nos pasa eh, eh, con nuestros papás, ¿no es cierto? Por cuidarlo, no lo hemos ido a ver, pero eh, claro. por, por cuidarnos a todos. Uno nunca sabe cómo tiene sus defensa, uno nunca sabe cómo va sí. a reaccionar este bicho dentro de uno. Así que bueno, hay que hay que cuidarse. Y, pero ese, ese día, dices tú, Kiwi, de reencuentro, yo creo que va a ser oh. presión, va a llenar de imágenes, oh. de, de abrazos sí. y, de, y de fotos. Yo creo que ese día de sí, reencuentro... ¿no? Yo creo que todos van a tener que pedir tortas, tortas kiwi, kiwi, tortas <risa> <tienen que risa> para la familia. Sí. Oye, ¿qué variedad de tiene? ¿Qué variedad de te, kiwi? Tenemos, mira, la, la, la, son de tres leches, tenemos... Brigadeito. Prestigio, brigadeiro Tenemos, bueno, nuestro chef es brasileño. Ah, Entonces, tiene yeah. mucha... Bueno, Miguelo tiene la Miguelina, porque bueno, esto es con mira, mi compadre Miguelito. Miguelito. Miguelito que es lo máximo, le mando un beso de oro el hacer, el otro, ahora yo quiero sacar una, quiero una que sea de maracuyá y le quiero poner mara kiwi. Mara kiwi. <risa> <risa> Oye, Oye, chico ¿Si de que me traiga la torta a mi hielo? Sí, pues, ¿la lleva a mi hielo o la llevo yo? Cualquiera sí, po? loco. No, si yo quiero que me la traiga. Y tú también, kiwi, si yo te amo a ti, pero también sí. para pa variar el gusto, digo. Cuesta el, cual, cual <risa> <risa> Cuesta el doble. Cuanto quieras. Cuesta el doble. Hoy, Hoy chicos, saben que, que tenemos no. muchos saludos esta mañana. Estamos ¿Ya? recibiendo mucho cariño. Eso se agradece a todos nuestros seguidores de Lupa Chalupa, obviamente porque tenemos que ir a Karen Bailen. Okay, ¿Sí? pues. ¿Ah? Gracias a todos, un beso grande a todos los que están ahí conectados. Mira, Oye, voy y... a Claudia, vale. Claudia Clomarí, que es la eh, presidenta del fan club de Luis Miguel en Chile, le manda <ríe> muchos cariños a Karen. Lina, Buena Lorena Patricia Valden. Eh, a mi hermana, mi hermana. Gracias. Muy bien. Después, Gabriela Lira manda muchos cariños a todo el equipo. Pedro Angel. Pedro Angel, conectado. Nos manda. Ay, invitémoslo pues, mañana al programa, invitémoslo mañana a Pedro. Y, ah, y dice Kiwi, habla de Solo TV. Te quiero mucho. Mira, qué bonito. Sí. Oye, Pedrito Engel, que es un hombre increíble, maravilloso, mágico, libre y genial, le mando un beso grande, mi familia lo adora, lo adora, lo adora, bueno. eh, era eh, muy amigo de bueno, de mi suegra, de, de, de su mamá, bueno. también, de la Marta Rivas, que era una mujer excepcional y fantástica, así que Pedrito, para ti un beso un beso gigante. Estamos buena onda. Yo buena hace onda. muchos años, cuando era asistente de producción, cuando todavía no era rostro, eh, yo era asistente de producción y acompañé a un periodista, Juan Pablo Rojas. Fuimos a hacer una Juan entrevista. Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo. ¿trabajó, trabajó contigo en el Pase lo que Pase. Pase lo que Pase, sí, pues oh, genial, Yo tengo una historia muy buena con Juan Pablo. Nosotros, con, cuenta. nosotros con Juan Pablo él, trabajamos con Julio Videla en el programa sí. Compáqueme. Sí, pues. Yo era la de productor, yo era de periodista, éramos como equipo. Y en ese tiempo el Festival de Viña to todavía lo hacía a TVN, antes que pasara mega, hace muchos años atrás. Y nosotros fuimos a, a cubrir el festival. Juan Pablo Roja. Juan Carlos Lem, que era el director, yo y un camarógrafo que hacía ¿Sí? editor. Y estábamos ¿Sí? en el Hotel San Martín, en el San Martín. Estábamos en San Martín, pero ese CDC por San Martín no, no, no había muchos artistas, eran todos los giros, entonces estábamos ahí. Y un día en la tarde estábamos editando una nota en la, en la terraza, o sea, estábamos en la pieza, una pieza que teníamos para editar, y en la te una terraza. Y esa terraza daba un edificio que había al lado. ¿Sí? Y empezamos, y el, el edificio al frente había una niña. Y empezamos, oh, él haciéndolo lindos, no había celulares, nada, haciéndolo lindos, la, la, la, la, la. Y entre grito hacía puro grito, ya, vengan, vengan al departamento como a las nueve. Y esto era como dos días antes del festival, no había festival, todavía. ¿Sí? Ya. para allá, los cuatro, ya creo que eran tres, llegamos, hola, oh, sí, ¿no? Nosotros trabajamos con Julio Videla, por suerte que no lo pelamos, porque eran las, eran las hijas de Julio Videla, güey. ¿No Ellas nos lo dijeron, lápiz sí, güey. Oye, pero se parece Oye, mucho a Julio Videla, pues No se parecía mucho, no se parecía. No. Por suerte. No, no, no, no, cállate aquí, güey, cállate. No, no, no, pero no. Oye, y la cuestión, no si lo peor de todo esto, o sea, lo, lo peor, lo, lo, lo más loco, que no lo se eh, refuerza. Bueno, Viviano, Viviano Castelló era nuestro director, que le dice, era muy serio, pues hombre, la cuestión. Que cómo se van a meter con las hijas del animador, son los irresponsables que se creen, andan puro güey y la wea. Y Julieta también, como que se anduvo enojando. Y Juan Pablo Rojas se casó con la hija Julio Videla. Güey. No te crees. Era muy, era muy en de verdad. Muy de Muy de verdad. te quiero preguntar, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando esto termine? Cuando termine la cuarentena, cuando podamos salir con seguridad. ¿Qué es lo primero que harías? Oye, Claudia, yo creo que ayer fíjate que pensaba exactamente eso, dije, bueno, por supuesto, lo que hemos hablado recién, ¿no es cierto? Lo que decía el kiwi, de, de ir a abrazar a mi mamá, de, de estar con mi hija, de reencontrarnos todos, con mi suegra, eh, pero ¿sabes que Tengo unas ganas de ver el mar pero increíble, sí, claro. con esta mar inmensa eh, que alcanza para todos, yo creo que sería genial. Eh, ir a ver poner las patitas en el agua ¿verdad? Oh, eso, no, te no, prometo no, que eso de, no. tengo unas ganas eh, sí de, de, de no sé de comerme ahí un empanadito marisco de ay oh, qué, de, de, oh, qué rico sí ¿no? De, ganas yo creo de ver el mar de respirar de sentir esa sensación como de porque mira yo, yo pensaba que, que, que, que es tan difícil para uno pero imagínate lo que pasa, pasa con nuestras hijas o sea, yo tengo una niñita de 15 años pero que sí. deberían estar no sé eh, estudiando con amigos por, dándose besos estando es claro. Es claro. sí. Es una edad tan tan complicada eh, y, y donde uno busca más la mirada del otro porque en general todo, claro, uno no quiere ser visto, quiere interactuar, quiere hablar pero para ellos es tan importante, bueno, y salen a la calle y lo único que ven es como esta enfermedad porque ven gente con, con eh, no sé todo, tapada, ven una sensación como de, de, de preocupación, nos ven a todos preocupados a pesar de que tratemos de mantener como el buen ánimo eh, eh, y como incertidumbre y miedo, entonces yo creo que eh, eh, para todos va a ser tan tan bueno cuando logremos salir con todos los cuidados no porque sé, ya vemos que hay recaída y que hay brote y tener los cuidados. Y, cuidado. y segundas olas, pero pero yo creo que va a ser eh, va a ser emocionante y bonito reencontrarnos. Oye, Carencita, pero tú, yo, yo tengo amigos que están en cuarentena del 15 de marzo, que no han salido del 15 de marzo del departamento. De, bueno, la Claudia, la Claudia no ha salido del 15 de marzo de su casa. ¿Pero no, Claudita? Pero sin salir ni a comprar, ni la haría afuera. Y, con, y vivo vivo con mi mamá vivo ah. con mi mamá, entonces que tiene 80 años, entonces en prevención eh, no salgo. Y te está salido ah, tu vez, mamá? Bien. ¿Ah? ¿Ha, estado bien? ¿Ha estado bien tu mamá todo? Sí, todo bien, pero porque no sale, no salimos, no se ni la nariz. Por la Oye, Pero el siete tú ahí salió, salías del supermercado o algo, o está ahí, ahí todo el día en la casa. Que es que bien, tío, es porque te dije, hay gente que dice, "No, yo no salgo, yo no salgo nada, yo solo al supermercado, a, ver, a la farmacia." Sale todos los días no, yo he tenido que ir eh, algunas veces al canal, hacer algunas grabaciones ah, eh, ah, oh. tipo, eh, y he tenido bueno, sí, y a, y a comprar como al principio eh... eh Dos veces, por ejemplo. Y a pasear a mis perros. Tengo tres perritos, esto que les contaba. Y ellos, sí, por ahora hay dos permisos semanales. Entonces nos turnamos. Y son tres perros. Entonces además tironean y todo. Eh, pero a veces le toca mi flaquita la mano, sacarlos también. ¿no? Ahí, con los permisos semanales nos arreglamos para poder darles una vuelta. Y después ah. le limpiamos los, los cojinetes esto, con las patitas. Y le hacemos bueno. todo. Hay un aseo para que entre. Porque además duermen arriba de la cama. Entonces, dos. dos Tiene que perros. haber una precaución ahí. Sí, sí. Pero... Entonces, yo te diría que eso, me, me, como te decía, estresa mucho y por eso me dice que suerte y que bendición poder estar en la casa porque cuánta gente tiene o está obligada a salir, no sé. A salir quiere? a trabajar. Es que yo creo que esto además fue como un baño de realidad porque dijimos como, no, mira, eh, qué bueno que va a haber teletrabajo. Bueno, no todos tienen la suerte de tener teletrabajo. Ah. No, los niños van a poder estar en la casa. Bueno, no todos tenían señal, no todos tenían computador, no todos tenían la posibilidad de estudiar en la casa, en línea. Yo creo que también ha sido como un, un, un darnos cuenta un de, de... la tierra Sí, sí, ¿cierto? Los niños que también tienen que ir al colegio para poder almorzar, tomar desayuno. sí, claro, todo eso depende es realidad de la de, de Sí, que algo mucho. que me da miedo es que, yo no sé como que, bueno, yo dentro de todo estoy, en comillas, privilegiado porque salgo por la, la municipalidad, por una campaña que estoy haciendo, un campamento, por lo de las tortas que tengo permiso y todo. Pero lo, lo malo que yo creo también es que como que mucha gente se empieza a acostumbrar a estar en la casa y no, esto no es la vida real, esto, no, esto es lo, no. no es lo que uno solo está acostumbrado a vivir, entonces. Yo tengo miedo que lo empecemos a acostumbrar a esto, de usar mascarilla para siempre, de tener estas restricciones, de no poder abrazar. Pucha, si el mundo va a ser así, pucha, que va a ser diferente. Sí, va a ser todo a cambiar. Fíjate que, eh, bueno, veía también eh, televisión de otras partes, de otros países y todo, y uno se da cuenta de, de, lo, de, de cómo está. La gente le ha costado salir del confinamiento. O sea, eh, también es este, este, esta fase 2 y 3, donde la gente empieza a lo mejor a ir a algún restaurante que está afuera, donde se reabren las casas. Es con mucho miedo, o sea, yo no sé... Que papá se va? Pero imagínate que los niños deberían haber vuelto a clase en abril, el 28 abril, de abril. Imagínate. Es <risa> estaba medio perdido, estaba medio perdido. No, pero no imagínate. Simple. Claro, con el riesgo y todo, y además que hay profesores viejitos que se pueden contagiar, los niños también Exacto. se pueden contagiar, los papás de esos niños, los <risa> abuelitos de esos niños, o sea, es, yo creo que hay, hay como lo que decía el Kiwi, hay como una... Eh, un, un mal, no sé cómo se llama, de la cabaña, creo que, que se ha hablado mucho en España, ya. que es como que la gente eh, quiere seguir en su casa porque le, ya le da miedo salir, entonces como que retomar esa vía después de cinco meses, eh, no sé, yo no sé si irán a prolongar ahora también este, esta cuarentena, yo creo que por lo menos julio va a ser, va a ser un mes complicado todavía, pero, pero fíjate que yo siento que, que a pesar de que hemos tenido ahí algunos indicios de, de, de ojalá de vislumbrar un, un poquito la luz, va a costar, sí, va a costar el, el relajo va a costar de reencontrarse va a costar como perder el miedo y, y la incertidumbre a lo mejor y, y, y esta sensación de estar de, de estar en la casa po. o lo otro porque que puede pasar yo creo que, también... que en el fondo las personas eh, tenemos que tratar de incentivar a los demás a evitar el miedo porque el miedo te coarta o sea, sí la preocupación cuidarse pero el miedo es algo que en el fondo te inhabilita entonces es importante que las personas digan esta enfermedad es preocupante, hay que cuidar a los demás, pero sí eh, volver a tratar de llegar a hacer la vida que uno tenía antes. A mí lo, sí. a mí lo que me asusta realmente es que, que la gente ya, ¿no? antes que ya, en septiembre empecemos a hacer ya, todos pueden salir a la calle y la gente sí, también se está loca y, y salga. Porque todos van, querer, todos van a querer salir también, ¿okay? Y todo en pocas. Pocas prevenciones y también que haya embarazo. Y yo creo que es un proceso que es lento, no es que un día para otro ya, toda la calle y la vida normal. Yo creo que esto es lentito. Claro, es que paulatino de... tiene que ser y que la Esta gente tome la... conciencia y yo, uno lee de repente harto, como que uno dice pero obvio oh, los cabros más jóvenes, ¿qué es lo que primero vas a hacer? Claro, uno dice, no sé pues a nuestra edad, pues, ¿cachaira? no sé, estar con mi mamá, con mi hija, pero claro, dice, lo que quiero es carretear, ¿cá? entonces ¡Claro! claro, estar con los amigos, quiero estar con mis amigos, ¡Claro! tomarme algo, sentirme como más libre y sin restricciones, eh, y uno lo entiende también, porque es como uno dice, mira, yo le trato de explicar a mi hija a todas las generaciones le, les ha pasado miles de cosas eh, sí, y nosotros estamos sacándola como momento nos piola, entre comillas, no hay, sí. hay guerra, hay pandemia, o hay miles de, de situaciones sí. dolorosas y tremendas, eh, y entonces hacíamos revisión ahí a ver de qué pasa mira, hasta la época a tu abuelo le tocó la guerra civil española, le decía yo a claro. tu otro abuelo y, o sea, uno tiene que ir como también contándole y, y tratando de, de hacer que entiendan que, que, bueno, que nos tocó esto y que hay que tratar Lógico. de vivir y sacar lo mejor de, lo de mejor. nosotros, sí. Y hacernos mejores seres humanos, que yo creo que esa es la idea, que esto nos enseñe, sacar algo sí. positivo. Y ser mejor persona, que cuesta a veces. hoy ¿saben chicos? Tenemos tantos saludos que dale, no quiero dale, dale, dale. Mira, Andrea desde Israel nos está viendo. Dice que tiene pocas señales. ¿Es en serio tan lejos? Desde es Israel, Israel imagínate. Cristian Galán Cruz. Eh, hola, ¿Galán? hola, cariños es? a todos. Ya, después voy con la óptica Galán. Me abrí con la óptica Galán. Sí, más ratito. John Tavares. Eh, ¿Cuándo llega la tarotista Romina Ortega? En un ratito la más, vía. en un ratito más. Ahí está esperando. Mauricio Toledo, nos encanta su programa. Nuestros hijos Guillermo y Guido los ven siempre. Qué Son buena fans onda, gusta Guido. eso. Gracias. Eh, después, yo estoy en La Serena, a pasos de la playita, y está mágico todo. Ayer ¿Qué? fue un espectáculo de colores entre el cielo y el mar. Y Gonzalo Prieto, que está de cumpleaños, que quiere un saludito de la Karen. Saludito Prieto, para ti, un beso gigante. Va a ser un cumpleaños distinto, porque, bueno, me imagino que no puedes estar con todos los que quieres, pero ya celebrarás, amigo querido, hartas felicidades y abrazos para ti y tu linda familia. Que lo pasen muy bien. Tengo Eso. Una pregunta, Gonzalo. Si no tienes torta, torta para tu cumpleaños. Yo te la llevo. Oye, Karencita, me estabas comentando que tu querida madre, nuestra tía Silvia, ¿Tien? ¿Estuvo con coronavirus? Estuvo, ¿Estuvo en la clínica? ¿Cómo estuvo complicado sí, Tuvo una semana internada, por suerte, sin respirador ni nada, pero oh. eh, eh, eh, con riesgo igual. O sea, es terrible. Además que te fijo como que las mamás chamullían. Entonces, no, si estoy bien, si no es nada y todo. Bueno, finalmente... Eh, terminó internada, eh, por lo menos sin los pulmones comprometidos, tenía los bronquios y ahora me dice: Es que me dice que está bien, pero que se siente como cansada. Parece que este bicho provoca estrago en el organismo. O sea, ya, de verdad se siente como. Me dice: Mira, yo, yo le noto igual como un pitito así como, un poquito cuando respira, pero, ¿Eh? pero, pero bien, función pulmonar bien, Porque pero bueno. está súper cansada, súper cansada. Es tremendo lo que provoca como eh, internamente, ¿ah? ¿eh? Sí. Vulcan Oye, yo tengo lo mejor recuerdo. Kiko, Kiwi, Karen, eh, vamos a invitar a un joven a ver, a Quería contar una, este un segundo, quería, quería contar ah, una cosita. antes, ah, un quería contar una cosita de la, de la tía Silvia, que cuando ya. la conocí fue un momento muy bueno. Bueno, fue cuando conocí a la Karen. Pues. A ver, cuéntame. Fue cuenta. Un, un cumpleaños de la Karen, que ella nos invitó a mí, invitó a un amigo mío, <risa> <risa> a mi mí compadre Felipe, <risa> Felipe claro. con atampado, me invitó, me, fue a cumpleaños y me llevó a mí, ya vivíamos acá este yo, llegamos los tres. En el Rayán, ¿no es cierto, Karen? Sí, pues en el Rayán, la casa. Oye, yo, vivía, yo vivía en una, en una parcela de, de la, la Rayán, tenía, tenía ¿Sí? yo otro, otro un, un pinche allá, entonces llegaron ¿Sí? estos bandidos, y oh. pero, pero fueron muy pitonizos, aquí, Kiwi, no se equivocaron. Sí, fueron. oye, pero bueno, es <risa> que fue, lo pasamos tan bien, bueno, atendieron bien, comimos rico. Y como, bueno, no vamos a contar detalles, pero no. hicimos altas travesuras, Carlos, ¿y siento. Otra. Sí, sí, no, pero, pero muy adelantado y muy visionario. Pero como lo sí, claro. una travesura, pues cuenten una travesura. El pinche que tenía la cara no, no nos cayó bien. Y nosotros <ríe> con Viviano nos agarramos para el pero así, un poco de bullying incluso. Y bueno, y Felipe con la cara, como que ya estaban en el otro lado y nosotros nos preocupábamos del pinche de la cara. <ríe> Mi mamá te con adora, Kiwi, y te sigue. Donde tú estés, Kiwi, mi mamá te, te sigue. A propósito de eso que decía ah, nada. Cuando, cuando salgamos de esto, tú dices, no, que volvamos a la normalidad. Ojalá que no, ojalá que seamos distintos, ojalá que seamos es más tinta. solidarios, ojalá que seamos mejores personas, que la vuelta Exacto. sea, de verdad, con, con, eh, con, con un espíritu muy diferente. Que valga la pena lo que estamos eh, viviendo, como eh, país, como globalmente. Bueno, entonces como yo les estaba contando, eh, tenemos de invitado a Ibs Arancibia, que es un joven que está con COVID en este momento en cuarentena y su familia, su madre y su abuelo han padecido la enfermedad y lo estamos invitando para darle a conocer una visión de lo que le pasó a él, lo que sintió y acá está con nosotros. Hola, Ibs. Hola, Ips. Gracias por estar con nosotros hoy. Ah, oh, los escucho. Por favor, Iván, habilita tu micrófono. Hola, ¿estás ahí? Pasa eso. Oye, después, ah. pues, chiquillo? mientras se conecta ahí, sí. todas como la, los chascarros de, del Zoom y del, de increíble. Sí. Todo el mundo, viste que uno siempre empieza a hablar sin el sonido. O se cuelan copita o, o, o todo lo que hemos visto que ha pasado o de y se este hemos... puede. Hola, hola, disculpen, no, disculpen por la característica. ¿Cómo está Kiwi? Karen, hola, Claudia. ¿Cómo estás? Ahora mejor estoy con la etapa, ¿cómo se dice? El efecto secundario del COVID, que es como la fatiga que viene después, porque hay un debilitamiento del cuerpo porque combate algo que no conoce. Entonces, en eso estoy ahora. Pero, ¿Cómo te diste cuenta que estabas con COVID? Lo que pasa es que mi madre es trabajadora de la salud y ella oh. atendió a todas las personas que se fueron el 21 de mayo eh, fuera de Santiago. Entonces, ustedes saben, se, conta, se, se contagió en el servicio y muchas de ellas y trajo el bicho acá y tuvo que hacerse la operación porque sentía que se ahogaba, sentía que no podía respirar, hay dificultad de respiración, y por eso decidimos hacer el test y nos dimos cuenta que... Que era eso, era el COVID. Y el problema es que yo creo que lo que más te das cuenta es porque te da un dolor de cabeza que no te había dado antes, o sea, algo como medio crónico, como que de repente los dolores de cabeza te pasan un rato, pero esto no paraba, habían días que seguía, seguía, y ahí como que empezó a grabar todo el asunto. ¿Y cuántos días tuviste con dolor de cabeza, Prox, para que la gente sepa un poco como de los síntomas? Eh, generalmente cuando uno está resfriado te dura un día, dos días, y de repente se ba baja o se alivia, pero esto eran como ya cuatro días consecutivos y tú decías, ay no, esto no es normal, es demasiado, como que andabas como como ya idiota, como por atostado. tanto... Sí, en mi caso que soy más joven, en el caso mi, de mi abuelo y de mi madre, eh, le afectaba más la respiración y otras cosas porque eh, son más tienen más edad, por decirlo así. ¿Y ¿Qué tomaste no? para esa jaqueca? Perdón, no escuché. ¿Qué tomaste para esa jaqueca que parece...? Eh, al final, paracetamol era algo que, o sea, no es que lo mejorara, pero lo aliviaba un, un tanto. Y también tomé otro jarabe y otras cosas que me, me recomendó el doctor, pero eran más para, ¿cómo decirlo? Para los síntomas que para, para que no, no, no me afectara para tanto. Para mejorarse. Karen, ¿tú uh -huh. le querías hacer una pregunta ahí? Sí, no. a propósito de lo que decía, hoy el reconocimiento es para tu mamá, o sea, ¿te das cuenta? Ese 21 de mayo, claro, que mucha gente de manera súper irresponsable fue este como éxodo masivo a distintas partes, eh, sin tomarle la real dimensión de lo que estábamos viviendo, y, y muchos trabajadores de la salud resultaron eh, contagiados, mira, mira el, el ejemplo de tu mamá que tuvo que atender a, a muchas de estas personas, y termina contagiando a su mamá, a, a su hijo también, y lo que tú decías... Ah, eh, en términos de que es un cansancio parece que son síntomas que uno como que dice esto no lo había sentido antes, o sea, esta sensación en la boca, ese olor de cabeza que es súper pesado, y el cansancio uh -huh. que además bueno el, el, provoca estrago en el organismo y, y yo creo que este es un bicho que recién estamos conociendo, o sea, es muy desconocido eh, puede haber eh, la gente se está contagiando a veces dos veces ¿no es cierto? lo, lo hemos visto claro. también y, y si sí, alguien tiene el antígeno la inmunidad, es probable que dure tres meses y, tres meses y después la gente de nuevo queda vulnerable, ¿no? Sí, sobre sobre eso tengo que aprovechar de hacer el anuncio que para todos los que sufrieron COVID y ya se recuperaron pudieron generar lo que se llama el anticuerpo, de la globulina G y hay una página que no todos lo saben, porque ustedes pueden ver la tele y pueden ver la cantidad de contagiados en Chile y es casi 300.000, pero todos los que alguna vez se contagiaron pueden donar, ¿cómo se dice? Pueden el donar plasma, plasma ah, correcto. Hay una hay una campaña ya. que es bonita. ¿no? Sí, porque no Cuéntanos, cuéntanos. Por eso, ¿no? boca, y estuvo grave. Y si no fuera por un poco por la transfusión de sangre, que te donan prácticamente los anticuerpos de una para poder mejorarte, no no sé qué hubiera pasado. ese es el tema, la página se los doy el tiro. Es eh, tu, se los doy el tiro <ríe> por mientras no sé si quieren hacer otra pregunta. Que no la tenía. Ah, ah, ya, ya, perdón, ya, perdón. Acá está. Acá está eh, Donante.cl porque está, está toda la información, claro, y han hecho llamados y todo, yo creo que es súper importante. Mira, frente a algo tan desconocido, o sea, la vacuna, que ojalá, pero dice que antes del 2021 es difícil que aparezca, eh, la vacuna, mientras tanto cuidarse uno, que es la única forma también de prevenir, bueno, y, y, y las distintas eh, formas de atacar, como decías tú, de paliar un poco los síntomas, de hacer que la gente se recupere, como la posibilidad de, eh, de, de, de tener este, esto, bueno, pastamol y todo eso, y el plasma también que se, eh, que se usa para, para que la gente pueda recuperarse y salir más rápido. Oye, eh, eh, y, y bueno, tú dijiste que está tu mamá, tu abuelita y tú, en este momento está, todavía está en cuarentena, tu, tu abuelita cómo ha pasado esto, cómo están divididos en la casa, cómo, cómo lo hacen el, el, el diario de vivir, porque no pueden estar, uh, tampoco tampoco, ¿no? ¿o sí? No, mira, a, a mí, a mis abuelos estaban en el hospital porque a ellos les dio grave, y o sea, a las personas de más edad mm -hmm. les, les golpea más fuerte, ahora estamos todos en casa, pero estamos cuidándonos... ¿Cómo se En cuarentena, no aceptamos nada, he tenido amigos que me han ofrecido un montón de gente, que si me pueden dejar alimento a la casa, hacerme las compras, todo el asunto, pero eh, me, me complica no aceptar esa ayuda porque es como cero contacto, porque un contacto mínimo podría contagiarte y es algo que no le deseo a nadie, en verdad. verdad. Oye, a pesar de todos los cuidados, ¿eh? cuando dicen ahí este, este tema, claro, del delivery y todo, pero eh, uno manteniendo, yo, yo entiendo que uno queda ahí súper eh, angustiado, preocupado, no, no solo por ti, sino que por el resto de tu familia. Pero, por ejemplo, tu mamá, que es del área de la salud, eh, desinfectando bien todo lo que llega, ahora, ahora se usa mucho bueno, el amonio cuaternario, ¿no es cierto?, el, el, el, agua mezcladita con, eh, con cloro... Eh, con las medidas justas y todo, logra efectivamente el efecto de, de hacer que, que desaparezca, o agua con jabón Correcto, hemos tenido que hacer aseo todos los días todos los días, porque el bicho, por más que nosotros nos mejoremos, puede estar por ahí, podemos recontagiarnos, como mencionaste tú, aunque dicen que es raro, ¿no? Igual está la posibilidad e incluso, si nosotros generamos anticuerpos está la posibilidad que si salimos podemos contagiar a alguien, porque igual transmitimos el virus por decirlo así Claro, y, y se hace ese test de salida porque, porque tú uno dice, claro, 14 o 15 días o, o las dos semanas que es como la licencia, ¿no es cierto?, legal pero, uh -huh. pero yo creo que, como te decía recién es tan desconocido este bicho, uno no sabe si efectivamente después de eso se hace el test de salida si alguien sigue contagiando o no eh, a lo mejor, claro, pasan los síntomas estás de alta médica, pero eso no significa que, no siga, que alguien nos siga contagiando Mira, en algunos países no dicen que son 14 días, eh, sugieren 21, en la TR varios más. Yo me hice el test de salida, pero como yo quedé bien, así como que me hicieron, no me acuerdo el nombre del test que, te, que ven como la parte nasal, y como que yo quedé libre técnicamente, pero a veces por lo, algunos médicos, por no tener síntomas, como que asumen que, que no hay nada, pero eso. Oy, gracias y... por estar hoy día con nosotros. Gracias, la, última eh... la última pregunta, la última pregunta. Oye, gracias Y, a... en tu caso. Y... Déjame la última pregunta. Y en tu caso, te y... ¿Sí, Oh, ¿qué o... a... No que sale <risa> la pregunta. <br> <risa> la última pregunta, la ahí, ahí volvió. Qué sí, pero chula. Mira, ¿cuánto tú crees que ya puedes realmente, no sé? O, o tienes miedo salir a la calle, eh, un, en ¿cuánto tiempo más? Eh, ese proceso Mira, de... yo, yo estoy guardándome, yo, yo por lo menos estoy guardando a mi familia porque de verdad eh, por lo, una de las cosas más incómodas que nos tocó es que nosotros nos contagiamos como de, re, de rebote, así como que otras personas nos contagiaron, entonces lo que peor queremos hacer es eso. Ya, por ejemplo, ir al supermercado, esas cosas Tratamos de, de, de ah. evitar eso Y mandar a otras personas por lo mismo Porque tratamos de aislarnos lo, lo más posible Y bueno, recuerdo eso Ahora encontré la página, que no me sabía Que para todos los que, ten, que hayan tenido COVID Y se recuperaron, eh, háganse el test Y traten de donar sangre Porque pueden ayudar a tres personas por cada donación de sangre En www.donantecovid.cl Ahí se ponen de acuerdo con bueno. el hospital Que le quieren más cerca, según la región Y ayuda Gracias, gracias, Iv gracias por estar gracias, hoy Iv, con nosotros. Espero te mejores, tu madre se mejore y tu abuelito. Gracias, Iv, que estén muy bien. Gracias Cuídate. a ustedes por la invitación. Chao. Hola, Romina, ¿estás eh, ahí? A sí, veo. ¿cómo te voy? Hola, hola, hola, hola Romina, ¿cómo estás? Un gusto que te estés el hoy. ¿Tienes? Hola Karen, Claudita, Kiwi, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Tú? ¿Cómo está la salud? Muy bien, gracias, oh, bueno. por suerte, cuidándome. Sí, como todo, qué bueno, qué bueno, sí. Robert, que puedas hacerlo, qué bueno. Y tu trabajo más lo permite, ¿se puede, ¿se puede hacer todo esto así a distancia, ¿Igual, igual funciona? Sí, se puede hacer todo online, las terapias, qué el tarot bueno. y la tienda que tengo también, todo online. Ah, qué bueno ya, sí. ¿dónde hay que meterse? En Opus Pocus, tienda esotérica. Ya. Yeah. En Instagram y Facebook. Instagram y Facebook, sí. Romina, sí, ya tú dices que tú sigas leyendo las, leyendo las cartas a la gente a través de, de Internet, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, la, la, la típica pregunta es: todos te preguntan, y cuándo se acaba esto, como la típica pregunta, ¿no? Sí, preguntan bueno, muchísimo eso ahora, pues, sobre todo para los proyectos, para tomar decisiones, bueno, y por un, un tema de tranquilidad también. Oye, Karencita, sí. ¿alguna pregunta para hacerle a la, a la Romina? Lo que pues, pasa sí. es que sí. podríamos empezar y hacerle a eh, Romina ¿Quieres quiere sacarle el arcano personal primero. ¡Ah, bueno. Romina. Karen, sí, lo que pasa es que, bueno, todos nacemos con una carta eh, del tarot, que es nuestro arcano personal, y eso se saca con la fecha de nacimiento. Ya. Entonces, no sé si quieres que te saquemos tu arcano hoy día. Sí, sí, sácame el arcano, que no, no lo sé. Mira, el 27 ah. de agosto del ¿Ya? año 69. Buen año, Socia. <risa> <risa> la tonta. La tonta. <risa> bueno, para quienes quieran en su casa saber cuál es su carta con la que nacieron, les cuento que solamente tienen que sumar su día, mes y año de nacimiento. Ya. Y, y los de mi caso también. Te digo ahora, 1969. Ya, tú naciste con la carta de los enamorados. Muy oh. bien. Ya. Oh. Esa es tu carta natal, o sea, tu carta, perdón, tu carta de nacimiento. Y a grandes eh, rasgos, ¿qué significa tener esa carta? Personas que eh, generalmente toman decisiones con el corazón, eh, no son muy estrategas, sino que más bien siempre están... Eh, ...pensando en el otro y en uno, ¿no es cierto?, poniendo todo el sentimiento... ...así que eh, eso es como grandes rasgos... ...y también el año, ¿se me escucha? Sí, sí, sí, perfecto. sí perfecto. También el, cada año tiene un arcano y este año es el año del emperador... ...entonces sí. lo que hace el tarot, que es un camino... ...va cruzando la carta de nacimiento con la energía del año... ...y en este caso, tú naciste con el arcano de los enamorados... Eh, claro, podría ser un año difícil para tomar decisiones importantes Sino más bien, quizás también por lo que está pasando Uno se va a ir dejando llevar por la emoción Sí, cual, año perdido, Romy Año perdido, este a lo mejor sí. es aquí <ríe> No, pero perdido, entre comillas, fíjate Sabes que escuchaba cuando estabas hablando de la familia Lo importante que es eh, poder volver a conectar y siempre viendo como el lado positivo no de las cosas, aprovechar la distancia, este reencuentro familiar. Eh, va a ser un año muy recordado también para ti. Muy, muy, muy intenso. Muy intenso, muy íntimo, sí. Oye. Eh, Karen, Karen tú tú, tú, tú no alcanzas el signo Leo, ¿no es cierto? No, porque yo, yo, no, soy, Leo, yo, yo tengo soy cumpleaños Virgo, yo soy Virgo. Virgo, sí. Virgo. Fui, fui Virgo, fui. <risa> ¿Por qué fuiste mi que... hijo? Ah, ya, ya, ya Ay, oh, qué lenta <risa> La mañana Pero mira, Romina, es sí bueno, la mañana Deberíamos tener el... un fray Karen, Karen, Karen, el 27 voy por tu casa Con la torta, oye, con el pinche pelota ¿no? <risa> Pero tienes que llevar a Miguel Un no, regalo Ojalá que pase a no, Agosto, Miguel, o pero tiene que, no, que pasar agosto tiene que pasar a Agosto? yo te quiero a ti. No, Miguelito, lo máximo. los dos, a los dos, a los dos. Uno, los dos. Pack. Sí, yo también. Claudita, obvio. Pack. Oye, Robi, y, y, y, ¿Y qué importancia tiene, por ejemplo, ahí, para aprovecharte que me, me apasiona mucho este, este, este tema, por ejemplo, yo te decía, claro, es importante la hora en la que uno nace, ¿no es cierto?, para poder armar ahí una carta astral, el, el signo, el, el ascendente, que pasaba en ese, en ese minuto, eh, pero, pero eso se relaciona también, ¿cómo te va a ir eh, este año?, que tú seas así un año especial, un año distinto, un año difícil? ¿Tiene, tiene ahí sí, como lo relación? Que pasa, sí, tiene, la, tiene la relación porque, el, bueno, el, eh, el tarot es, como te contaba, es un camino, una historia, entonces... La, te mueven varias energías, ¿no? la, todas las que nombraste recién, la hora de nacimiento, tu signo, etcétera Pero desde el punto de vista del tarot, es súper importante eh, la energía del año y, y, la, y tu energía. A través sí. del tarot podemos sacarle el, el arcano, la carta, que significa a todos los miembros de una familia y podemos entender cómo se van dando ciertas dinámicas. Por ejemplo, si yo tengo una mamá que es emperatriz y un papá, por no sé, por decirte cualquier cosa, ¿no? Una rueda de la fortuna, cómo se relaciona con una hija, en este caso los enamorados. Y tu relación con tus hijos, tu relación con tu, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo. Eso que oye, una, una pregunta. es que lindo. Somos un sistema, pues, o sea, uno el, el resto, me parece genial eso. Como una terapia tengo más, tengo muy que una pregunta, lo hace que me, me, cuando dijo la emperatriz, como que me sonó una carta así como penca, así como hay hay arcanos que te dicen, oye, tú soy una mierda persona, no porque o son todos, somos todos buenos. Mire, yo creo que todos los, todas las cartas tienen luz y sombra. ¿Ya? Ya. Eh, y no, no, creo que, bueno, en este caso no hay cartas buenas ni malas. Por ejemplo, hay algunas tarotistas que pueden pensar que la, la torre, por ejemplo, podría ser una carta oscura o negativa. ¿Ya? Pero también tiene su luz la torre en el sentido de que todos necesitamos a veces un quiebre, un cambio fuerte que nos remezca, ¿no es cierto? Que, no, que nos dé el impulso para salir adelante de situaciones difíciles. El Diablo también es una carta a la sí. que algunos le tienen un poquito de susto, pero el Diablo es una muy buena carta a veces desde el punto de vista económico. Oye, a ver, ah. venme ve, ve, ve, ve el mío, Romina. Bueno, 28, dale. 28, estoy cumplido ahora, Kiwi Tortas. Allá, allá, allá. 28. <risa> del 7, 28 de julio del 66. Ay, se viste de aquí. A ver, el 66. Espérame, ¿28 de qué mes? Del 7 de julio, 7, ¿Ya? 7, 66. Cumplo 54, estoy bien. No, Ay, tengo... kiwi. Ya, tú, tienes, tú naciste con el arcano de la fuerza. Vamos. Eh, sí. A ver, espérame, espérame, me sube mal. Espérame, espérame. No, espérame. No, no. espérame. Si ¿Estáis de cumpleaños? Bueno, mientras suma, quiero contarte hay... saluditos. A Gonzalo Aj, saludos a todos. Belén claro. Sangüesa pide un saludo para Ka de Karen. Fa, para que oren por su tío Mauricio, eh, parece que se encuentra con COVID ahí para todos, todos los mejores deseos, toda la luz y ah. los lindos pensamientos para tu tío Mauricio que salga bien, así que vamos ahí con tu querida familia y que tengan buenas noticias eso espero de corazón después sí, se Sebastián Hermano Joaquín y Amelia te envían muchos cariños Karen. Ay sí mi querido mi, mi querido Hass, mi hermano que lo amo y a mi sobrino lo adoro a mi Joaquito regalón ya mi milita. No. muchos besitos para ellos. Y Pamela Infanta López dice Claudia dale mis saludos al kiwi. Grande besitos pamelita. Pamela Infanta. Pamela te queremos ya Romina dale dale Ya Ya no ¿qué kiwi naciste con la carta de el ahorcado. No no estoy ahorcado en las deudas. La carta. ¿Ah? No es mala no es carta. Bonita. No es muy bonita bueno. la carta, po. O sea, es una persona que está en una posición un poco incómoda, ¿no? De sacrificio. Sí, po. Pero, ¿qué te puedo decir de las personas que nacen con esa carta? Así rapidito, ¿no? Eh, constantemente están pensando mucho. Siempre... Porque sí. me estar en esa posición, ¿no es cierto?, de todo la, lo que ría la sangre a la cabeza, así que constantemente estaban pensando, personas súper sacrificadas por los demás, eh, entienden la vida de esa forma, como... Me está gustando, me está gustando. Sí. Es una buena carta, lo que sí, eh, a veces, ¿qué te podría decir?, que hay que invitarte al, a salir de la estructura, ¿ya? Sí, ¿ya? Porque como el mercado está siempre en esa posición... Lo que te invita a esta carta a trabajar es como a, a arriesgarte, a tomar caminos distintos, ser más arriesgado. Mira. No, no rígido, exacto. Te, te, te moviliza, te desafía. Exacto. Sí. Oye, es ¿qué, día, ¿Qué día naciste tú, Kiwi? El 28, 28 de julio. El 28 de julio del 66, 28. Ah, Ahora, dos semanas más. Sí, sí, soy Leo. ¿Eres Leo? Ah, ah, ah, ah. Oye Claudia, la Claudia también te cumpleaños ahora, la Claudia Eppelman, po. Ahora sí, esta semana. cumpleaños el, el 17 de julio. Ah. Estamos ay, somos pero, todos cercanos. Pero tres somos signos diferentes, ¿ah? ¿eh? Sí, yo soy cáncer. Sí, ¿listo? Sí, pues, Tú eres Hoy, Leo. Es, ahora son Leo. supleaños, po. Ahora son supleaños. de al celebrar. Hoy pero, Karen ¿querés hacerle una pregunta a Romina? Sí, bueno, no, a propósito también de, de lo que está pasando, ella decía que la pregunta más recurrente es, eh, en el fondo, saber cómo salimos de esto y si va a ser pronto y todo, yo quiero preguntarle también eso, ¿cómo ve eh, cómo ve el futuro, esta incertidumbre y miedo, que son las palabras a lo mejor que más se escucha cuando cuando uno habla o conversa con, eh, con la gente, con la familia? ¿Qué, qué, qué ve ella? ¿Qué, qué, qué se vislumbra, qué muestran sus cartas? Sí, bueno, hace bastante que las cartas, bueno, estoy con el tarot y me sigue mostrando lo mismo, eh, falta un par de meses sí. yo diría unos tres meses por lo menos eh, para seguir en esta, en esta situación pero sí, ahora a diferencia de la semana pasada, por ejemplo tres meses, ya creo que en dos meses más podría eh, no sé si volver a la normalidad porque eso no va a pasar, ¿no es cierto? pero sí empezar de a poco a reactivar ya ah. pero en octubre, en noviembre, yo creo que ya podríamos oh, eh, retomar. sí, sí Antes se ve difícil, ¿no? Increíble. Sí, pero mira cuánto llevamos ya, o sea, uno dice desde marzo, hacia la claro. ha mejor. pasado un montón. Y menos Uy. mal que es invierno, porque esto en verano de, sería, wow. Oye, y ¿qué los Unidos? Hoy sabes que tengo más saluditos. Dale, dale. Alejandra Bancheri. Hola a dale, todos. Dale. Buena, Bella Mikaren, dice. Linda. Un besito, Ale, querida. Lida, la gracias. Ale es querida por todos lo, todo los rostros, ¿no? Es muy buena onda ella. Ah, sí, buena onda la Ale, que es lo máximo. Súper. Un besito para ella. Belén Sangüesa, porfa, un saludo para mi amigo Rollins, que trabaja en el Clon de San la, Felipe. Hola, Rollins. Del clon de San Felipe, ahí el Valle de la Concagua, abrazos. Bueno. Después, Nosrec Cerrot, no sé si lo pronuncié bien. Eh, hola, buenos días para todos, muy entretenido programa. Sí, pues, María sí. Estefany Rodríguez, eh, él es maravilloso. Ahí después dice, él es carabinero y se contagió también de COVID. Oh. Sí, de primera línea también, claro. Sí. Después, Silvana Muñoz, hola a todos. César Antonio Vega, saludos a mi gran Kiwi, te quiero mucho. O sea, la, Silvana, la, Silvana, la, Silvana, la Silvana Vega es la maquilladora de hace mucho, o sea, Silvana Muñoz es la maquilladora de toda la vida de Kike Morandé, de Morandé con compañía. Ah, mira. ah, un saludito para Silvana entonces. que sí, nos tipo, oye, Y el César Antonio Vega, es mi compadre, el rey del guatazo, que en el buenos días a todos, hicimos una gira por todo Chile tirándose guatazo. Es de Yayay, así que le mando un gran no saludo al rey del guatazo. Tranquila, de pura tengo una, una cantidad de historia que contar. Bueno, la hicimos a Gira con mi compadre Roberto bruce también, así que le mandamos un saludo sí. al cielo, mi sí, amigo. Mira, Yayay, yay, viento, viento. Exacto, significa viento, estoy grande, César. Y el también dice, buen punto Claudia, no sé en qué parte que estaba de acuerdo con algo que... Oye, Karencita, sí, ¿y cómo, ¿cómo va tu, tu vida en TVN? el proyecto va a hacer algo? ¿Está, está, bien, está, está sí. difícil la cosa en TVN? Sí, está difícil, yo creo que es un tema de la partes. industria que se arrastra así hace un buen rato, en los canales, por supuesto también TVN, me toca ir a hacer grabaciones en la semana, como le decía, como con harto nervio y todo, por, por el hecho de tener que salir, eh, pero sí, hay, hay más cosas, yo yo creo que, bueno, el que alcanzó alcanzó ir al programa de de, de, de que sabéis que fue, fue genial, porque el Kiwi además, viste que tiene mucho, mucho, también tenía talento culinario, bueno, y le gusta, y le gusta comer rico. Y yo creo que también esa beta de conversación, yo creo que es una, una eh, cosa muy. Bien. Buena. Oye, Karen, no vamos a contar, pero fue un programa especial que me tocó a mí. Sí. <risa> <risa> Siempre te tocan cosas especiales, Kiwi. Pues bien, pero, pero para qué eso con los amigos, ¿no? Gracias, amigo, gracias. ¿No una siento? vez más. Una Oye, vez Karencita, más. Y, la Karen. y suponte. Tú estás animando el festival de Olmue, y se, se irán a hacer los festivales, ¿tú qué crees? ¿Cómo dirá eso? Olmue, Olmue ¿no? ¿no? Olmue no se va a hacer. No, ¿Ya no. se suspendió ya? Sí. sí, no se va a hacer Olmue, y bueno, uno sí. entiende además que fíjate que todos los eventos masivos, además, bueno, de, de local que son, y, de, eh, y del riesgo del contagio, creo que es súper como responsable tomar una decisión, ¿no es cierto?, y, y, sí. y decir lo que efectivamente le conviene, y no le conviene, no solo... Eh, <risa> gente, a la comunidad, sino que también a, a los canales, así que a mí me parece que es bueno sea, que se pueden, y que se convence y que, y que se pueda llegar a, a una solución Lo más probable es que el Festival de Villa tampoco sea en estos trabajos Yo no sé, yo, yo creo que están ahora en medio de todas las conversaciones y viendo qué va a pasar como decía recién la Romy, eh, es, es como bien impredecible, yo creo que todavía faltan algunos, un par de meses para darnos cuenta del escenario Darnos legal? cuenta qué es lo que va a pasar en realidad ya, Vamos entiéndete. a tener que actuar o sea, bueno, querías hacer otra o pregunta? O Quizás claro. Karen, ¿cómo viene el futuro? ¿A, no, a Romina? Sí, por pues, Romy, eso no, pero no, eh, esto, claro, recién la Romy decía que rico por el, por el tema de la pareja, de reencontrarse que yo encuentro que es genial y en mi caso ha sido muy bueno pero también eh, tengo tus dos amigas que se han separado ¿En serio? La también? Cuenta, weón, la cuenta quiénes son, conocías No, que no cuente No podíamos po. Es pero pero lleno o sea, de historias porque la gente se encuentra con alguien de repente que pasa a ser un desconocido te cuento no, o no sé o el, o el mismo estrés las preocupaciones tanto tiempo ¿no? estar con una persona porque uno está acostumbrado a salir a trabajar volver a la casa estar un ratito en la sí. noche los fines de semana por medio a veces oye, caben, caben, <risa> a tener caben, al hombre ahí todo el día oh, caben, ya, sin o sin sin sin sin no el pero Calencita sin dar el nombre, pero imagínate, es un proceso súper, ya, ya es muy triste separarse, yo que soy un hombre separado, muy triste, es una muy dura en la vida, ¿no? y en, en estas situaciones es muy complicado, o sea, ¿dónde sí. te vas o sea, terrible, terrible. O sea, es que por miles de cosas, ¿eh? Por, eh, por por lo duro que es el proceso y todo, eh, también por temas económicos, o sea, cuánto antes claro, era vivir con sus papás. O sea, yo creo que de verdad está súper está complicado todo lo que viene y por eso espacios como estos son tan valiosos para, para aprovechar, de, para sí. volver a reírnos juntos, para eh, descubrir que hay muchas cosas positivas que uno se puede, también de las que uno puede echar mano, de los recuerdos y de, y de sí, las anécdotas y de todo eso. Sí. Oye, Carlos. Tú nos contabas que, que, que descubriste habilidades, Marco, que salió bueno para esquiar. ¿Entonces has descubierto alguna habilidad tuya que no, que no has encontrado hacer, tejer, pintar, algo que, que no hacía antes? Lo, eh, lo que me, bueno, hemos puesto música, y hemos bailado, eh, hemos Qué cocinado, me encanta cocinar, así que como que he aprovechado de, de, de aprender otras cosas y de hacer recetas y todo con la manuelita con mi hija, eh, o sea, es que encontré esta, esta, como lana que uno, esas lanas, esos ovillones grandes, entonces ¿Ya? nos pusimos a tejer más. Mi abuela era súper buena para tejer y siempre me, me gustó. Mi mamá no tejía nada, entonces no, no me transmitió mucho eso. Pero cuando chica alcancé a tejer un poquito con mi abuela eh, y ahora me reencontré, pero o sabés es que encontré que entretenido hacerlo con esta, estos ovillones gigantes. Justo tenía uno así grande y, y nos pusimos ya. a tejer, era una una colchita y que quedó, quedó bien bonita. Así que también. Un... Karen, ¿tú, tú querías preguntar por, por tu relación con no, Marco. No, por... Ah. No. No, si eso está bien si sino... <risa> no, Lo que quieras, Romy lo, lo que estés viendo, a mí todo, todo me sirve todo, ya, es, que, es, que, es que te entendí eso Entonces Tú quieras decirme, a mí todo me sirve Tu sensibilidad, aprovechar ahí todo tu talento Y tu conexión y tu capacidad Lo que me sale, Karen, sabes que Como que se vienen cambios después que pase esto Como muy importantes eh, A nivel de familia como que toda esta situación ha servido para, para un montón de cosas, consolidarse, ah, buena, como cambios buena. de código en familia, pero creo que se vienen decisiones muy importantes como sin, per, como sin miedo, ¿me entiendes? Como lo que en algún momento planes que habían tenido es como, ¿ahora es cuando. Ah, sí, esta, esta situación te va a dar un impulso súper importante a ti y a toda tu familia, así que no me extraería una mudanza, algo, algún plan que hayan venido hace muchos años pensando que ahora se materialice como familia. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? salga algo o que uno salga fortalecido en, en, en algún ámbito, ¿no es cierto?, porque es devastador para todo el tema O sea, muchos de nosotros vamos o habernos contagiado o vamos a haber visto la muerte de cerca por alguien que conocemos, o sea, es tan feroz todo lo que está pasando, eh, pues que sí. lo que dice Romy supe de valioso, que, que de aquí de, algo salga, ¿no es cierto? Algo, algo, algún propósito encontremos de, de todo esto. Gracias. Es el que es, es, es darle el valor, ¿no es cierto?, a la vida al final. Sí, finalmente. Ese impulso sí, es con el necesidad. Sí. Quizá, Carencita quizás va a llegar el varoncito, va a ser mamá de nuevo, ¿no? No creo que me mejore de nuevo de niñito No, no ya, ya cerré, cerré esa fábrica Cerró la fábrica ya sí, sí, Se va, Ahora ya. hay que vivir, pues ahora hay que disfrutar la vida Después de oye, esto oye, yo creo que Lo otro solidario. puede ser que la, que la Fernandita te haga abuela también También, Eso. Es que Esas cosas pasan, sería, sería feliz, sería feliz. Puede ser. No, es lo, no, es ser. lo mejor. Sí, y sí, disfrutar ahí, disfrutar la familia. Que al final, fíjate, después de todo, yo creo que lo que nos lo que queda eh, es todo tan como cartón piedra, tan endeble. tan Y, y finalmente lo que queda, de verdad, de verdad, de verdad, es algo una frase media hecha. Pero de verdad que es la familia, que son los afectos, que sí, son sí, los sí. amigos y que, y que es la posibilidad de tener y saber que contamos con alguien. Oye, no, se, se, se echan de menos los amigos, ¿no es cierto? Dígame. Tenemos que invitar a todos los que nos están viendo a que manden ¿Sí? su foto Upa Chalupa. Oye, sí, po. Upa, no oye, quiero, la Karen también, oye, la Karen mandó una ¿ah? ¿eh? para que la mostremos. Me la pasó. Sería con fantástico. Conmeo, con Marco, con Marco, con Marco. Con Marco. <risa> sí, Marco. <risa> es medio de cariño. Po. Muy buena onda conmigo, ¿eh? ha sido muy buena sí. onda siempre conmigo. Es muy simpático. Oye, eh. te la fotito. Para, te la... la fotito, ¿no? Mira, quiero mostrar. Estoy medio tupido, sí. estoy medio tupido. Ay, sí, me y muy seco! va te manejar ahí en todo. Entonces, no, se le la... tocan, no le pues Eso lo hace nuestra voz interna de buscar ah, las sí. fotografías y todo, todo lo que mostramos en esta, visual. En esta cartuchita que está aquí, está el primer par de lentes, voy a abrir los lentes, pero poco. Pero poco. Sí, muestre, muestre, muestre de ópticas galán. Exacto, de mi compadre <risa> Cristian <risa> Galán y la carolita señora. Lentes. Vamos a ver ¿Hay dos, quien dos lentes. las fotografías de Lupa, ah, por... Lupa. <risa> en Facebook e Instagram por inbox tienen que mandar su foto upa Chalupa y ya sea con su mamá la con oye Karen te puedo decir algo sí. Karen me estás escuchando tipo sí, sí, esa foto está para atrás oh lo voy a decir <risa> es como la mirada del ciclista Karen uh -huh. Está muy buena esa foto. Tengo varias. Tengo el cocodrilo. Ya, ya, ya viene la foto. La cara es malo. Oye. Ay, qué buena, estoy cabrón, Oye, aquí están los lentes. Los lentes. Uno de los dos lentes que va a regalar Óptica Galán para la mejor foto. Upa chalupa a fin de mes. ¿Cómo me veo? Ay, qué lindo los lentes. No. Oiga, Óptica Galán, Entra en el Instagram de Óptica Galán, que son Óptica Galán o a su Facebook Para que vean los lentes, muchachos, y a fin qué de mes, gracia. la mejor foto de la chalupa ha a los lentes Grande, Muy Óptica Galán Muy bien, qué lindo el modelo, me gustó Sí, me encantó bueno. porque es como grande, le sí, tapa qué. la ceja Sí, ¿cierto? ¿Y sí, ¿y sí, la clauca sí. chalupa Es maravilloso Oye, a propósito de cejas chiquillas, ¿cómo le andaba con la depilación en la cuarentena? Puta, difícil no, terrible, porque yo había empezado con el, el grupón del de, de, del ¿Láser? láser. ¿Con cuál, no. Claro, no, porque en el fondo, no, ¿cómo vayas a recuperar eso? Y después te dicen, no, es imposible, no, aguantarse, ¿cómo no se va a aguantar ahí? Yo llamé y dije, oye, mire, le decía yo, ¿qué hago? No, aguántate, aguántate. Y lo que claro, al principio no pensaba que iba a ser una semanita o dos semanitas, ¿Sí? pero claro. esta cuestión, ya, ya estoy haciéndome Trenza. Estoy haciéndome trenza <risa> <Se> <risa> La cuarentena nos tiene loca, loca. Sí. Lo que dice, no lo que hice, creo que es súper bueno. Encontré, la Virginia María tiene una mamá que es genial, que, que es la, la, la Lili, la tía Lili. Claro, y da una receta que es súper buena y es que la hice. Mira, uno el, el, la cebolla, uno le saca como la parte afuera la durita, sin llegar a lo blanco. Le saca ahí buena, una, de tres o cuatro cebollas y lo hierves con un poquito de agua. Cuando empiece a hervir, eh, lo dejas hervir cinco minutos y después dejas que se enfríe. Y después, abuelo. Y lo pones, no sé, un rociador o con un pincelito y todo, y te lo ponía en, la, en las canas. Yo soy súper canosa, de los 15 años que tengo canas, en, en todas sí. partes, ¿ya? Sí. Ya. Bien. bien, bien. Uh. Pírate, y, te, y tú sabes que te, te tiñe las canas. Es, es como una. ¿En serio? Es una qué color queda? mira, no, me explico. no te puedo explicar cómo, pero tiene tu toma color natural. Es que no es impresionante. Oye, y pero no el, olor, que... el olor te lo encargo. ¿Ah? El olor no, te no lo encargo. No, no tiene olor, no tiene olor, no tiene olor, porque al hervirlo no... no, no. Debe perder la, la, el olor de la cebolla. La we, la we, no. sí, oye, es como un secreto mapuche, ¿viste? que se usa a veces muy para teñir cosas y todo, y te prometo ¿Eh? que queda el pelo precioso, queda sanito, queda sin olor. Y como que hay que echárselo así sin enjuagarlo, ¿ah? Tú te, En la ducha después, te la ¿Ya? Te mancha ni nada, tampoco mancha, pero pero después del champú, te pones eso aquí como en la en todo aquí, y, te, y sin miedo. La raíz la... Todo, y te queda el pelo, pero increíble. Voy Yo a sabía, buen tips. Buenísimo la tips. Felicita. Bueno, mucha, yo sé que lo que hay así, pues traer por ahí mi camino. Los otros invitados fueron juleros. Esta es una gran invitada, porque otro está la Carla Jana. Qué Feliz de haber conversado, de haberlos visto. Eh, gracias. Gracias, por el... Karen. Gracias. Lo que ya nos abrazaremos y, sí. y, y podremos ponernos al día en todo. Se pasaron. Gracias, gracias Claudia. Espérate, Karen. Mil bendiciones. Me están llegando ah. mis poderes. Yo también tengo mis poderes. Karen, Karen, Karen, Karen, te veo, te veo, te veo el 27 de agosto con la torta en tu casa. ¿Eso? Me llegó, me llegó. No, <risa> Ya, me o sea, Este ha sido el mejor regalo de, de, de haber conversado <risa> con ustedes. Imagínate tener mi arcano y todo, ya es, es un lujo, así que muchas Acuérdate gracias. Los enamorados. Honra, saludo a todos los que estuvieron ahí en sintonía. Ojalá puedan compartirlo además y. y y distribuirlo para que más gente sepa que están con upa chalupa todos los días. Gracias, chiquillos. Sí, gracias, gracias. Gracias, Romina. Gracias. Linda Romina. Oh, gracias oh. Romina. Chao, Kiwi. Hasta mañana a las nueve En la su zona X. Chao, chao. Gracias por todo. Chao, Karen. Chau, Eres la chau, mejor. Bro. Un besito. Chao, chao. Chao, Romina.